Bienvenido, bienvenida a un nuevo directo más de las 3 de la tarde. Como siempre, entrevistas con alumnos. El caso de hoy es un caso muy particular porque voy a traerte aquí a una persona de verdad, una persona que puedo decir que no tenía ni idea de negocios online. Y cuando, es, cuando digo que no tenía ni idea es porque no tenía ni idea. No, ni un poquito. Absolutamente... Nada. Y él facturó más de 10.000 euros sin tener una idea de negocio. ¿Cómo es esto posible, Dani? ¿Cómo es esto posible? Facturar más de 10.000 euros sin tener una idea de negocio. Hoy lo vamos a ver. Te voy a traer a David, que además no es especialmente mayor. Es decir, es una persona súper joven. Súper joven. ¿Por qué? Porque crear un negocio online no... No entiende de edades, no entiende de si tienes más o menos dinero, no entiende de, de si eres mujer o hombre. Lo que entiende es de las ganas que tienes. De las ganas que tienes de verdad de crear un negocio online. Yo siempre digo que realmente lo que te tienes que fijar es en el motor que hay detrás. Porque la gran mayoría de personas no empieza a crear un negocio online porque le apetece, porque se le voy a crear un negocio online. Normalmente viene dado porque o bien estás cansado o cansada de la vida que tienes, o vives en piloto automático, te gustaría poder tener más tiempo, poder viajar más, poder pasar más tiempo con tus hijos, poder pasar más tiempo con tu pareja, iniciar un proyecto que a día de hoy no puedes, por el motivo que sea. Y ese es el motor que se esconde detrás de los negocios online. En el caso de David, que le vamos a traer hoy, su motor fue el no querer seguir trabajando en su trabajo. Él, que de hecho creo que no lo ha dejado todavía. No lo ha dejado todavía. Hay mucha gente que me dice, Dani, debo dejar mi trabajo para poder emprender. Y lo cierto es que no es así. No tienes que dejar tu trabajo para poder emprender. Lo que tienes que hacer es que mientras estás en tu trabajo actual, que emprender, que crear tu negocio online sea tu plan B. ¿Hasta cuándo, Dani? Hasta que tu plan B se convierta en tu plan A. Y esto pasará cuando con tu negocio online generes más ingresos que con tu negocio actual. Por eso siempre digo, no tomes mi ejemplo. Yo quemé los barcos, yo dije, ahora sí voy con todo. Dejé mi trabajo y me puse a emprender. Porque yo funciono así, pero sé sí que hay gente que no funciona así, hay gente que no funciona con esa presión. Y hay gente que dice, oye, pues yo prefiero empezar con mi plan B, que mi negocio sea mi plan B, hasta que se convierta en mi plan A. Da igual, da igual porque el fin es el mismo. El lugar al que vas a llegar es el mismo. Por eso digo que da igual. Ya tan solo quedan tres días para que dé lugar la masterclass Crea tu negocio online. Ya por fin, por fin queda nada, tres días para que dé lugar este domingo a las 7 horas española. Hay mucha gente que me pregunta, ¿Dani va a haber una repetición? Todavía no lo sé, ni tampoco lo podemos garantizar. Pero lo que sí sé es que ha habido gente que ha pospuesto vuelos. Ha pedido el día siguiente libre del trabajo para poder repasar la clase online. Entonces, no me vengas a decir... Ay, es que no puedo porque mi país es de, es de noche. Ay, es que no puedo porque... Está perfecto. Todo es cuestión de prioridades. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas 24 horas. Absolutamente todos. Tú, yo, Cristiano Ronaldo, Messi y la persona que amas y la persona que odias. Las mismas 24 horas. No es cuestión de tiempo... Es cuestión de prioridad. ¿Qué es prioridad para ti? ¿Ver esa película de Netflix o crear tu negocio online? ¿Ir a hacer deporte o quedarte en casa? ¿Qué es prioridad para ti? Esa es la pregunta. No queda, te prometo de verdad, que es que estoy súper emocionado que tan solo queden... Tres días y que por primera vez este año, también el día 12, al finalizar la Masterclass, que ya mucha gente me lo está preguntando, oye Dani, ¿cuál es el precio de la incubadora? ¿Cómo accedo? Por primera vez este año 2023, abriremos las inscripciones a la tercera edición de la incubadora de lanzamientos. Todo esto ocurrirá porque además va a ser, bueno, va a haber un montón de cosas que seguro que no te quieres perder. Todo esto ocurrirá el domingo 12 de marzo a las 7 horas españolas. Yo he reservado todo, el lugar donde, donde va a ocurrir todo, ya lo verás, ya lo verás. No te puedo adelantar nada más, pero domingo 7 de marzo. 12 de marzo, perdón, no sé dónde estoy pensando. Guárdate esa fecha, porque yo sé que va a suponer un cambio en la vida de muchos. Y eso estoy 100% seguro, tengo absoluta certeza, absoluta certeza. Esto es muy, muy, muy anecdótico porque gente, por ejemplo, que se registró quizás a la Masterclass del año pasado, eh, a finales, donde, donde abrimos la, la segunda edición del Incubador de Lanzamientos, ahora verá casos de éxito. Personas como, por ejemplo, Mar, ¿no? que la entrevisté el otro día, que ella estaba ahí detrás, hace tres meses y medio, escuchándome a mí en un directo. Y hoy, hoy, hoy, hoy... Tiene un negocio en que factura más de 8.900 euros. ¿Por qué? Por tomar una decisión. No me cansaré de decirlo. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Si lo quieres, lo quieres, lo quieres, pero no haces nada, nada va a pasar. Así que ya está por aquí David, le voy a invitar y vamos a fusilarle a preguntas. Literalmente. Este chico, que además es súper joven, para facturar más de 10.000 euros sin tener una idea de negocio ni tampoco aparecer enfrente de la cámara. David, bienvenido, Hola. tío. ¿Qué tal? Yo, pues, muy feliz al verte. ¿Tú cómo estás? Yo muy feliz también. Sé, sé que ahora estás, sé que ahora estás de, de, de lanzamiento, entonces no te voy a robar mucho tiempo, pero sí te voy a hacer muchas preguntas. Dale. Venga, David. <risa> seguramente la gente que nos está viendo dirá, ¡wow! qué joven es este chico. ¿Qué edad tienes? Tengo 26 añitos. 20, 26 años. ¿Y cómo pasas tú? Bueno, si quieres, antes de nada, explica un poco qué es lo que, es lo que haces, David. Pues eh, antes, la verdad que no te has equivocado. Todavía no he dejado mi, mi trabajo, ¿vale? Estoy en proceso. Y la verdad que... Voy a tardar muy poquito en este trabajo porque el plan A ya, el plan a ya, ya lo tengo, que, que, que son los lanzamientos y mira por aquí veo a gente conocida, aquí veo a Rubén, Pablo, que... Y la verdad que no me arrepiento de nada, la, la, la mejor inversión de mi vida, vamos, en, en, y el, el tiempo mejor invertido de mi vida, de aquí a, vamos, no tiene límite. No, no, hables, no hables así, que la, la gente se va a pensar que te he pagado porque hables así. No, no, no. ¿Qué qué es, qué es va, vamos, o sea, me gusta que vayamos al detalle, qué es exactamente lo que, vamos al principio, nos vamos de aquí, no sé, a, a ni un año atrás, vamos seis meses atrás, que no habías entrado todavía en incubador de lanzamientos. ¿Qué es lo que hacías y sobre todo qué es lo que te impulsa a registrarte, a, a, a registrarte en ese momento a la, a la clase gratuita? ¿Qué fue lo que te movió? Pues que estoy en un trabajo, ¿vale? Que a pesar de, de tener un buen horario y eh, no soy feliz, ¿vale? Entonces veo, veo una gran oportunidad. <ríe> Me siento un poco agobiado en ese momento y y mira por dónde, pues accedo a la incubadora de lanzamientos y veo una luz que, que ya alcancé. Y, y bueno, yo, yo era una persona que me sentía un poco cansada de mi trabajo, eh, una rutina todos los días que, que, que necesitaba un cambio realmente y decidí eh, tomar la decisión y bueno, aquí estamos. Porque qué? ¿Tú en algún momento pensaste, y me encanta preguntar esto, ¿pensaste que esto era posible, David? Yo en ningún momento lo pensé. Esto es una realidad paralela. Porque, es decir, vale, estabas cansado de tu trabajo, vida en piloto automático y querías, buscabas una nueva salida, ¿no? un, nuevo, un nuevo plan, un plan B. Te registras a la masterclass, aprovechas la oportunidad, entras a la incubadora y de ahí, tío, ¿Cómo pasas a facturar, que si no me equivoco por el mensaje que me dijiste el otro día, que no he hablado más contigo, más de 10.000 euros? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo pasas? Cuenta un poco para, para la gente que nos está viendo. Bueno, te corrijo, llevamos 14.000 y, y todo apunta a que vamos a superar los 20. <risa> Y bueno, más allá del dinero pues he conocido a personas que me han, que, que, que he aprendido bastante, he establecido una amistad con ellos, más allá del dinero pues también tiene otros valores y bueno, sigo conociendo a personas <risa> y bueno pues mi procedimiento eh, de, de no tener ni idea, cero cero idea eh, ninguna idea de producto, nada. Eh, veo la oportunidad de contactar a un amigo y este amigo sí que tenía una habilidad que hacía arte entonces le propongo eh, vender su, su idea, su habilidad vale porque, porque tú no querías, o sea, tú lo tenías claro que no querías, es decir, que querías crear un negocio online pero sin aparecer enfrente de la cámara ni dedicar, ni crear, ni estar en las redes sociales ni nada de eso, ¿verdad? Claro, yo lo primero que pienso en qué soy bueno y sí, ¿qué, qué vendo yo si sí, yo no soy bueno en nada ¿no? entonces eh, contacto a este amigo y este amigo sí que era eh, muy bueno en arte y, vale. y bueno, vendimos vendimos su producto yo lo, no aparecí qué es lo, en cámara ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacía ese amigo? para la gente que lo está viendo pues eh, se dedica al muralismo que, que no es otra cosa que eh, hacer grafitis o, o, o dibujos realistas en la pared ¿Vale? Ajá. En paredes o donde sí. quiera. Bueno, es un artista, la verdad que eh, en cualquier. en un folio también te pinta. <ríe> y, y claro, pues le, eh, él dio clases a, otro, a otras personas que querían aprender a, a hacer arte. <ríe> ¿Vale? Es decir, tú coges. Entras a la incubadora, aprendes la habilidad de hacer lanzamientos y entonces dices, claro, ya es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Cuando ya tienes esto de aquí, cuando ya has aprendido habilidades que no dejas de ver oportunidades, no se te acaban las ideas ni aunque vivas 150 años. Y entonces ahí encuentras a un amigo tuyo, es decir, no te fuiste a buscarlo a África, ¿no? Un amigo tuyo que conocías y que además, tío, y te debo ser honesto, no hay cosa más rara que pintar, murales y además grandes. O sea, mira que podías haberlo buscado alguien de, no sé, del fitness, de desarrollo personal, murales grandes, tío. O sea, que, que cualquier persona que nos vea dice, ¿Cómo, ¿cómo es posible vender eso? ¿Quién te va a comprar eso? Y cuenta, por favor, que para mí eso sí que es, es un hito brutal, tu primer lanzamiento sin aparecer en cámara, ¿cuánto es lo que facturas con este producto? Pues la facturación total fueron 3.979. Que tengo la cifra aquí grabada porque fue el impulso a, a, a, a lo que estoy haciendo ahora <coughs> de no tener una idea a facturar el triple de lo que facturo en mi trabajo en siete días, pues dime tú Claro, y sobre todo es al final lo que hablamos. es decir, Una vez que aprendes la habilidad es que no tienes que hacer otra cosa más que replicarla una y otra vez. Es decir, ya lo has aprendido y siempre tienes que aplicarlo con cada uno de los expertos. Y creo que tú das fe de ello porque primer lanzamiento te quedas por encima de los 3.800 y vas a hacer un segundo lanzamiento. Qué bueno, que ya lo he hecho. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues en este lanzamiento contacto a una persona... Que el nicho es total to eh, no tiene nada que ver con arte, ¿vale? Porque podemos vender cualquier idea. Entonces esta persona lo que hace es trading, que son operaciones en bolsa. vale Y eh, hacemos un lanzamiento donde él también eh, enseña su habilidad. Y a día de hoy te digo, y todavía no están cerradas las la plazas, llevamos 14.000 euros facturados. Y según las cuentas, eh, vamos a superar los 20.000. <ríe> o sea que... ¿Por porque, porque esto cuando, es decir, cuando abrís el carrito, decir, al final, un poco lo que siempre digo, son los lanzamientos, se produce ese pico tan, tan alto de facturación y en tan poco tiempo porque tiene una fecha de inicio y una fecha de cierre, ¿verdad? ¿Cuándo vosotros abristeis el carrito? Es decir, ¿cuándo la gente ya podía comprar el producto? Pues tuvimos el lanzamiento el día 2. Día 2 de marzo el día, Claro, claro Día 2 de vale. marzo y abrimos carrito el día 3 Vale, el y día 3 Es decir, decir lleváis seis días Con el carrito abierto y por encima De los 14.000 euros Porque todavía, tío, hay gente que se sigue Preguntando si es posible En 2023 que era un negocio online Pero no, no es que sea posible O sea, no es que sea posible Es que está pasando, la oportunidad es ahora, tío si es que hace seis meses y medio no tenías ni puñetera idea de lo que era un lanzamiento. Y mira, ahora vas por tu segundo lanzamiento y por encima de los 14.000, tío. Enhorabuena, David. Gracias. ¿Qué crees, qué crees para la gente que no está viendo? ¿Qué crees que, que ha sido quizás en tu caso lo que, vamos a decir, quizás te ha permitido poder poder pues, lograr estas cifras tan tan elevadas? Pues trabajar, sin duda, porque y porque realmente la fórmula mágica esta de gana dinero rápido no existe. Eso es mentira. Quien quiera quien te vaya a regalar algo es mentira. Tienes que esforzarte y no hay más secreto. La realidad es esa, ponerle ganas y, y sacar tiempo desde donde, desde donde no lo tengas y no hay más secreto. Porque tú cuando, cuando entraste, es decir, ¿tú eras ¿eres de la primera edición? Sí. Vale. O sea, cuando, tú cuando entras en la primera edición, que sacamos 15 plazas, se agotaron, la segunda sacamos 25, se agotaron. Por eso... Eh, <risa> no, o sea, honestamente a veces me dicen Dani, ¿por qué no abres más plazas? Y digo, porque entonces no podría dar el soporte. Entonces dice la gente, ah, es que tú das el soporte en la incubadora. Y digo, sí, yo también estoy ahí. Porque no hay nada más feliz que ver, por ejemplo, ahora el caso de David más de 14.000 euros un tío que hace siete meses no sabía ni lo que era un lanzamiento. Eso para mí es muy bonito. Pero quiero que me seas honesto, en algún momento pensaste, tío, cuando me escuchabas, tú imagínate, ¿vale? Es una persona que se acaba de registrar porque me ha visto en publicidad o porque me sigue hace tiempo, está aquí en los directos y tú cuando estabas al otro lado, es decir, viendo los directos, pensaste que algún día ibas a hacer un lanzamiento, que no sabías ni lo que era en ese momento, e ibas a facturar más de 14.000 euros, tío. Es que es impensable. Es impensable. Es que es muy loco. Es, que... es una locura. Es muy loco. Y por cierto, ya te pregunto, ya aprovecho que estás aquí, ¿qué tienes pensado hacer con tu, con tu trabajo actual? ¿Vas a mantenerlo? ¿O ¿Qué un poco planes de futuro? Eh, bueno, te lo, esto te lo digo en privado. Vale. No digo nada más. Pero sobre todo, joder, al final un poco lo que quiero lo que quiero hacer ver es que para crear un negocio online, tenéis el caso de David, alguien súper, súper joven, no te hace falta más o menos dinero, no te hace falta ser más o menos eh, mayor o te hace falta ganas. O Sabes que hay decenas y decenas de, de, de alumnos, los tienes también en YouTube. Gente, por ejemplo, Orlando, que tiene, está por encima de los 40 años y factura 90.000 euros en cuatro días. Tienes también a David, que es, que es más joven, que ni siquiera apareció en cámara. O sea, al final, lo que yo siempre digo es, hazte la pregunta de, ¿y si esto es posible? ¿Y si esto de los lanzamientos es para mí? ¿Y si esto me permite vivir la vida que yo quiero? Porque cuando empiezas a hacerte esas preguntas, tu realidad empieza a cambiar. El otro día he escuchado un podcast que decía, las personas más inteligentes no son las que tienen las respuestas más inteligentes sino las que hacen las preguntas más inteligentes. Y si tú estás todos los días bombardeándote, no soy capaz, no soy suficiente, no puedo, yo no puedo generar 14.000 euros, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, eso es lo que vas a tener. Ahora bien, si cambias esa perspectiva y dices, ¿y si Yo puedo. ¿Y si esto es posible. Te pasarán cosas como le han pasado a David. Tío, sin aparecer en cámara, sin una idea de negocio. Y le tienes. Y ahora sabes lo que te va a pasar, David. <risa> Dime, Imagínate cuéntamelo. que está, está, esta botella Esta botella Es como si fuese una bola mágica Que va a leer el futuro Ahora Como Has hecho tu primer lanzamiento Facturaste 3.800 y algo Tu segundo lanzamiento por encima de los 14.000 Ahora es el efecto Bola de nieve Que es que llegas a un punto Donde ya los clientes no te van a buscar eh, No vas a buscar Sino que te van a buscar Ahora es el, llegas al punto donde tienes que ampliar, o sea, te ves como que necesito ampliar equipo, la gente me pide a gritos que les lance. ¿Por qué? Porque has aprendido una habilidad demandada. Y a día de hoy, y para mí esto es súper bonito, y aquí estarás de acuerdo conmigo, podrías perder absolutamente todo, el reloj de madera que tienes atrás, la sudadera roja que llevas puesta, que volverías a recuperarte una y otra vez. Real. Así que, nada, no quiero, no quiero hacerlo más largo, quiero que este directo sea más, más cortito. ¿Qué le dirías, David, a la gente que quizás se encuentra... Pues, tú imagínate, en David, hace seis meses, es que no hace un, dos años ni tres, de hace seis meses, que ya está pensando en, en crear su negocio online, pero bueno, pues está en ese punto de, ¿y será esto posible? ¿y será esto para mí? ¿Y, y, y ¿Qué le dirías? Yo le diría que al principio eh, nos venden una vida que, que, no, ten, que no es, que eh, estamos acostumbrados a... Nacemos, eh, trabaja duro para que tengas un buen sueldo y puedas formar una familia, comprarte tu casa, etcétera pero Y, y sobre todo algo que se repite mucho, el, el haber estudiado, hay mucha gente que te responde con un haber estudiado y yo creo que esto es totalmente falso, que para hacer lanzamiento no hace falta estudiar ni tener ningún tipo de bueno, estudio sí que tienes, yo... sí que, escucha no hace falta tener ningún tipo de estudios <risa> pero sí que tienes que estudiar, porque tú te has estudiado en la incubadora bueno, de lanzamiento seguro de arriba abajo Obviamente, obviamente, pero no te necesitas ser ingeniero ni, ni mucho menos <risa> Total, de, de hecho joder, lo dije el otro día me decían, oye, Dani, eh, yo tengo una carrera universitaria, ¿crees que me servirá para hacer lanzamientos? Y por otro lado me decía, oye, Dani, yo no tengo estudios, ¿crees que me servirá para hacer lanzamientos? Y en ambos casos respondí que sí, porque no es el conocimiento, no es el dinero, no, no es la edad, son las ganas. Porque yo tengo una, yo tengo un grado de administración y finanzas y no me ha servido para nada. En cuanto a lanzamientos respecto respecta, en cuanto a mi negocio online, no me ha servido para nada. Pero para mí lo que es loco es que tú imagínate que en siete días has facturado 14.000 euros, tú vas a tu profesor del instituto, del colegio, y le dices, oye tío, que lo que tú ganas en un año, yo le gané en una semana. La gente te, te, nos toma por locos. Por eso no paro de poner entrevistas y, y traer a gente como tú, David. Porque yo sé que si, que, si, que si solo lo digo yo, la gente no me cree. Dice, pero bueno, ¿qué dice el, el, el tío este de 25 años? ¿Qué me está contando? Y tengo que traer pruebas y pruebas y personas. Porque una vez que ven la oportunidad no pueden dejar de verlo, tío? Es adictivo. Pues sí. David, no te quiero robar más tiempo, pero sí quiero darte la enhorabuena, tío, por... De verdad que... Estoy 100% seguro de que todo el trabajazo que hay detrás no ha sido poco, que no... No quiero que se quede la imagen errónea de eh, ha entrado al en incubador de lanzamientos, ha aprendido lo que hay que hacer y, y, y desde el sofá de casa lo ha hecho. Sé que hay un trabajo enorme detrás y me gustaría felicitarte públicamente por, por ello porque te lo mereces, tío. Te lo mereces. Gracias. De verdad. Gracias a ti. Dicho esto, te envío, nada, un abrazo enorme y a los que estéis aquí, hoy hay directo a las 7 en el canal de YouTube, súper importante. Y ya tan solo quedan tres días para la Masterclass, crea tu negocio online. Nos vemos hoy a las 7 y el domingo, día tan, tan, tan especial. David, mil millones de gracias.